¿Cómo están? Eh, bienvenidos sean a este, que es un capítulo más de su podcast favorito. Nada es original. Yo sé que los que nos escuchan por ahí no paran de este, volver a escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar algunos capítulos porque la encantadora y melodiosa voz del personaje que voy a presentar a continuación, pues los, los, eh, los eh, hipnotiza. Entonces, bueno, este personaje es caballero con los superocheros, galante con la cineasta tierno con los gatitos, implacable con los guanabis. Él es el maestro Bunt, el filmador. Maestro Bunt, ¿cómo andas? Ahora sí me salió bien. ¿eh? Ahora sí ahora sí. Ahora, ahora sí quedó muy bien y quedó bastante, bastante, este, ¿cómo se llama? Uh, sí, yo creo que lo voy, a, lo, lo, lo voy a adoptar para mis tarjetas de presentación. Definitivamente este, ya, ya, ya casi no se usan O más bien se usan ya muy poco Pero las pero pues en Japón Se sigue, es como la tradición Entonces pues sí, cuando vaya para allá Voy ah, a traducir todo lo sí. que acabas de decir como, En japonés Como, para como vas cada ocho días algo sí, cada quince 15, cada 15, porque ah, bueno, pues, hay que muy pasarse bien. de lanza Y pues bueno, acompañándonos En esta ocasión como eh, conductora Invitada, tenemos a una estrella fulgurante del firmamento del cine experimental boliviano, Camila Perales, desde La Paz. ¿Cómo estás, Camila? Todo bien, gracias por invitarme. Pues sí, venimos a, a, a, a, a ser testigos de este, de este enfrentamiento, de este mano a mano que esperemos saque chispas, porque como invitados especiales, tenemos a una pareja de talentosos jóvenes eh, artistas mexicanos, y bueno, pues ya no, ya hicimos un, muy largo este preámbulo para variar, ¿verdad, Maestro? Un para variar. Pero Gracias, lo, insisto, que es, insisto que es la pausa dramática. Sí, lo malo es que ahorita que lo estoy pensando, hacemos esta larga introducción, esperando que la gente diga quién es el invitado, quién se...? Pero ya lo oh, anunciamos no. el martes, pues <ríe> Entonces. Ah, Tampoco, no. tiene, un, tampoco sí, tiene mucho caso hacerla o sea, de emoción. Oh, ¿verdad? maldición, es cierto. <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno. Pues nos acompañan desde, uh, no sé en qué parte del planeta están Guillermo, Olivera y por supuesto Valeria Vicente. ¿Cómo están chicos? Bien, bien. Estamos en mi casa, en Ciudad Satélite. Ah, ok. Satelucos, vientos. El, el corazón. <risa> Ajá, bueno, ella no. No, pero tú, tú eres guerrerense, tú eres... Este, ah, 100% sí. De Acapulco, ¿no Valeria? Así es, sí, sí. Buenísimo. Pues bienvenidos chicos, gracias por acompañarnos. Queremos platicar con ustedes, eh, con Valeria, acerca de su pieza, Lo eh, Inaudito, que es parte de la selección oficial de Ultracinema Edición Hacker, y con Guillermo, y, y, y, y, y bueno, pues con él para platicar un poquito de la sorpresa que estamos preparando, y como decía antes de entrar, si el Delta Cron y el Omicron y el yo que sé qué nos, nos lo permite, tendremos uh, en, en mayo acá en Tres yo le, digo bueno, Sankovic, yo le digo Sankovi, yo le digo Sankovi. Sankovi, ¿por qué tú? San, Sankovi, pues para ponerle una velita y que ya no nos esté fastidiando. Por eso, ¿Sí? por eso. Sin duda, este... sin duda. Pues sí. bueno, ahora eh, yo ya hablé demasiado, ya esto me dio ser. Yo no sé si Antonio y Camila no. quieren, quieren empezar en esta ocasión a este sed, sed, inter interrogatorio sed, que queda vamos no, si sí es de la sí, mala, ¿no? no de, la, de la mala, <risa> bueno. Pues no sé, Camila, ¿quieres empezar? ¿O empiezo yo? No sí, sé. bienvenida, dueña de fuego. <risa> A ver, <sí>. bueno, <risa> bueno, como buena nerd que soy, he tomado notitas. Y pues primero eh, me parece interesante, digamos, eh, porque vi que trabajaron entre dos, ¿no? Tú y otra compañera. Y quería preguntarte un poco cómo hicieron o cómo pensaron el sonido, si ha sido algo conjunto, si tú digamos le, le decías tengo más o menos eh, esta idea de lo que quiero transmitir y digamos ella lo interpretó, entonces me llama mucho la atención eso porque es muy, sí es bastante visual, pero también como que es muy sugerente eh, en lo sonoro, ¿no? Claro, claro. Creo que básicamente de ahí partimos un poco eh, cuando, cuando planeamos hacer lo inaudito que en realidad fue un, un poco un encargo eh, eh, Javier Plano otro compañero con el que tenemos Videónica eh, me invitó a una a, a una transmisión en vivo que estaba él estaba este, haciendo estas transmisiones de piezas de videoartistas eh, y me dijo que si me anotaba para la de, la de noviembre, me pareció, octubre, noviembre del 2020 y le dije que sí, pero que quería presentar algo nuevo entonces, bueno, yo ya, yo ya estaba hablando con Paulina, ya teníamos como pensado trabajar juntas, pero básicamente yo llegué con esto y le dije, oye, pues ya nos tengo tarea, ¿no? Y, y, y nos quedan unos, <ríe> pues tenemos unos meses para hacerlo, yo ya tengo como cierto material y así. Ajá, ah, porque quería mencionar que ya tenías un calentamiento de un buen de shows que habías dado con ella, con amigos. Entre... Exacto. O sea... o sea, bueno, yo también pues me la pasaba, sobre todo en, antes del COVID, <ríe> Hacía muchos, eh, muchos acompañamientos como V.J. Eh, con, este, con artistas sonoros y músicos. Entonces, este, pues yo ya, yo ya tenía como un material que yo quería ya como trabajar de una forma un poco más, digamos, no tan efímera, sino que pensarlo un poquito más y montarlo de una manera más interesante. Esa era un poco mi, mi idea. Y cuando hablé con Paulina del sonido, este, lo primero que empezamos a pensar, le conté de una sesión a la que acudimos en la FAM de, eh, que hacían unas sesiones de live cinema y arte sonoro y hubo un par de artistas que, disculpen, en este momento no recuerdo su nombre eh, eran unas chicas de Canadá y presentaban eh, de forma hablada eh, pues no sé, unas descripciones literarias de cómo podría sonar alguna cosa si tuviera sonido, ¿no? Uh -huh. eh, esa era la premisa. En realidad no había, no estaban presentando ninguna pieza sonora. Solo estaban hablando de cómo podría sonar algo si sonara, como no sé, el sonido de la sangre, ¿no? Atravesando las venas o, o eh, cosas muy. Para mí fue muy poético y fue algo que recordé mucho tiempo. Entonces llegué con eso con Paulina y empezamos a hablar de ello. Y nos empezamos a plantear como alguna algunos enunciados de ese estilo, ¿no? Y la, también la idea era, desde el principio, es que yo colaborara con ella en la, en la voz. Eh, yo en, en esta pieza, en las dos de hecho, eh, decimos algunas de, esta, de estos enunciados que me, me pareció ya después eh, de más subtitularlos o algo así. Creo que me gusta que sea un poco más... Eh, sin recurrir a lo textual. Ajá, exacto. Eh, y entonces, eh, pues, hicimos este procesamiento, ¿no? Grabamos estos enunciados que ella y yo escribimos, y ella los procesó con, con, pues, con sus materiales, ¿no? Con sus herramientas, y ya creo este... Como este beat, que aparte fuimos construyendo el video y el sonido casi al mismo tiempo, porque yo lo trabajé un poco como como si fuera una cosa de BJ, como que si fuéramos a presentar un, un en vivo, en el que ella iba a tocar esta pieza y yo iba a poner estos visuales, ¿no? Entonces, así fue como fue creciendo sí, la pieza. Sí, porque sabían que eso iba a pasar eventualmente. Ajá, ah, eventualmente fue, fue algo es que, que hicimos cerrado. después. Ay. Sí, es que no quepo. <risa> fue algo que hicimos después, presentarlo en MUTEC, pero bueno, ya, cuando, ya un poco más... Eh, vaya, no al pie de la letra, ¿no? O sea, es un poco en mute, pues presentamos algo ya más eh, este, improvisado, eh, pero con este material, ¿no? Entonces, la idea era como ir produciendo esta pieza audiovisual como a la par, ¿no? Y así, y así fuimos avanzando con la pieza. Y creo que, o sea, ya lo estábamos comentando un poco con Antonio antes de que entre. Pero... Al menos yo al ver la pieza sentía de que la velocidad es la que está estructurando el, el cortometraje, digamos. ¿no? Y creo que esa es una sensación visual muy interesante como sinestésica, que, la, que es la velocidad, no es una narrativa, por ejemplo, sino el movimiento de las imágenes y cómo se van desintegrando también. Sí, pues la idea era partir de, de estas imágenes como de que representaran, eh, pues sí, cierta calma, ¿no? Al principio, esa es la, esa es la idea, ¿no? Empezar por la calma y por, por ver, por ejemplo, grabé muchas cosas, ¿no? De la ciudad cuando estaba iniciando la pandemia, entonces se ve, pues todo, solo vemos edificios, ¿no? No hay gente. Mm. Entonces, eh, como que era esta, era sí empezar por la calma, por la tranquilidad, ¿no? Y, pero al mismo tiempo, pues era. Siento que mucha gente no, ha, no la ha identificado la pieza tanto con la pandemia, porque siento que puede, puede irse por otros lados. También la puedes pensar de muchas maneras y, y acercarte a ella y sentir algo con ella que no necesariamente hable de la pandemia. Pero sí hablaba un poco de este pues no sé, al principio todos estamos bueno, ¿no? Hay que estar tranquilos y vamos a comprar el súper para que todo esté bien. Pero más adelante pues empezamos ya a pensar otras cosas, ¿no? A, a que nos dé ansiedad lo que está pasando, ¿no? Y justo tam, también como la idea de lo inaudito es hablar de esto, ¿no? De cómo mmm, nuestra humanidad se va de construyendo y volviéndose una cosa ya bien extraña que quién sabe qué son no y quién sabe qué es y, y también los humanos uh, últimamente yo es lo que siento no eh, nos comportamos de formas ya bien extrañas como le decía justo ayer a Guillermo ya no somos canon o sea esto ya no es el canon de nada esto ya estamos así pues sacando los episodios más random que podemos y siento que eso influyó mucho con el comportamiento <risa> visual de, de la pieza. Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Por qué se quedan callados, maestro Bunt? Lo, lo noto sorprendido. Te, te, te, te vi que abriste el micro, entonces. <risa> ah, ahí okay. va. Bueno, pues ahí va Micha. No. Sí, está muy interesante lo, lo que nos comentas, Valeria. Y es como tú, ya también lo decíamos un poquito antes, ¿no? Es como tu estilo, este, a mí me gusta mucho este asunto de, de, del glitch y de cómo lo, lo incorporas, ¿no? En, en, en tu pieza, tanto en esta como en Fortuna Arsentis, que estuvo también seleccionada el año pasado y que ya, ya, eh, ya va siendo tendencia, ¿no? De alguna manera, tu, tu, tu estilo. Y, y bueno es ahí como que es esa es otra otra cosa maravillosa que tiene el cine experimental esta eh, aproximación a las texturas también desde pues desde la desde la corrupción no por decirlo de alguna manera desde el, la destrucción de las imágenes no nos nos encanta bueno, a mí en particular me encanta estas películas estilo eh, peter del pot y bill morrison donde pues se regodean en, en los nitratos, ¿no? Y cómo se van, se van eh, descomponiendo con el paso del tiempo, con la acción de, la, de, los, de las eh, fuerzas de la naturaleza. Y acá, pues, es un poco inducida esa corrupción, ¿no? Ese, esa destrucción. El, el glitch es un poco por ahí. Y, y, y bueno, sí tienen una belleza intrínseca que, que, que, pues, bueno, resulta fascinante y hipnotizante, ¿no? De repente sí te pierdes en las... En las imágenes ahí te vas, te quedas, si, si, yo creo que si te das un pasón, si, si llegas sí llegas lejos. sí. No, es sí. muy Sí, y creo que eso es, eh, justo ayer estaba, con, eh, tengo un laboratorio individual con, con algunas personas que les interesa, ¿no? Eh, eh, trabajar conmigo. Entonces estaba justo comentando el día de ayer que, con, con mi alumno, que eso es bien, bien, eh, ¿cómo decirlo?, que le pertenece al video, el glitch, eh, eh, no existiría el glitch si no existiera el video, y siento que... Sin lo le, electrónico. Sin lo electrónico, en lo digital, porque, pues vaya, eh... Eh, sí, porque de, también el glitch análogo, que, que también Guillermo trabaja mucho con eso. O sea, tiene, pues. Solo con eso. <risa> solo, solo con, con eso. eso. <risa> eh, pues se trata de eso, ¿no? De intervenir con la ele electrónicamente, ¿no? Eh, bueno. La señal de video. ¿qué, ¿Qué tal la conversación que hemos tenido al respecto de por qué? O sea, no sé si ustedes lo han también hablado en otros programas. ¿Por qué el glitch pasó de ser eh, algo parecido al GIF, ¿no? Pasó de ser algo menospreciado a algo más bien ya ahora muy aprovechado. Yo tengo la teoría, o bueno, desde mi análisis, está que en un inicio el glitch fue, fue descubierto como tal cual lo dice su nombre, un error, eh, su definición, un error pero que ocurría durante un proceso tal vez de remasterización, tal vez de digitalización, tal vez de copiado, de reproducción, en donde eh, la, la, el, la mente del artista eh, está, estamos pensando en que queremos ya sea copiar, reproducir, digitalizar, masterizar este material porque ya tiene un tratamiento previo que, y así lo hicimos, así lo grabamos, así lo filmamos, así lo fotografiamos. Eh, tiene un arte, tiene una cierta estructura, colores, etcétera eh, Luz, iluminación. Tata, y, y al momento en el que en tu copia, en tu máster, o en o en tu, en tu playback, ocurría un glitch, para ti era un, un estímulo negativo, porque arruinaba, entre comillas, un poco el trabajo que tú previamente tenías eh, ya bien estructurado y querías reproducir de la manera más fiel posible. Hoy en día, eh, con los archivos digitales, eso ya eh, pierde importancia porque puedes copiar rápido algo y tener una copia para deshacer, para destruir, ya no está esa presión de qué voy a hacer si se arruina mi cinta, o qué voy a hacer si, se si, si mi reproductor, si mis cabezas se ensucian y ya no se va a ver bien cuando le ponga play, ahora lo puedes guardar y conservar, y tienes tiempo en la mente para volver a ver este fallo, y decir, ah, ahora puedo encontrar una estética en todo esto, ya no es un estímulo negativo, ahora puedo ver que también eh, genera texturas, colores, otro tipo de estructura dentro de también otros tipos de narrativas y sobre todo efectos ¿no? visuales, uh -huh. que esto es algo que yo no lo pensé hasta, hasta que me lo planteó así Florian, el, el director del cinema San Luis Potosí, uh -huh. Porque me, yo le, yo, él me habló para musicalizar una película y todo bien, pero yo le dije, oye vi que estás dando talleres, ¿qué te parece? Yo sé que no tiene que ver con cine, es glitch de video análogo, uh -huh. pero ¿qué te parecería que yo también diera un taller de esto en el festival? Y él, él le pareció muy buena idea porque dijo, ¿sabes qué? Es muy importante, yo tampoco había pensado en que es como un taller de efectos visuales para cine, sirve súper bien, ¿no? Y sí. ni siquiera pensando en el cine experimental, porque no era un festival de cine experimental, era un festival de cine de, eh, tradicional. Entonces, eso, eh, esta y otras experiencias, ¿no? Que pues, también hemos compartido juntos, tanto en el escenario, este, en montajes, eh, me hace pensar que el tema del glitch, este, curiosamente, sí, gracias a, lo, a la electrónica, pues nos da ahora en el siglo XXI mucho que pensar y refresca los formatos viejos, empareja los formatos nuevos, no, este, am amalgama. Sí, te da oportunidad de utilizar material. Por ejemplo, es algo que también Ajá. hago en mi, en mi clase, ¿no? Ajá. O sea, podemos usar material de, de, de película, de, de actual footage <ríe> y, y, y grabarlo con una cámara y hacer y darle vueltas y. Entonces lo glitchamos y lo destruimos. Y, y entonces ya propongo, proponemos algo diferente, ¿no? Que, que, que, que al mismo tiempo, pues, desafíe esa, esa, no sé, esa conformidad que le hemos dado a la alta definición, ¿no? O lo que hablábamos en el programa en el que estuve la vez anterior, del 4K y el 6K y el 8K y 24K, ¿no? Y ahora, ahora lo que queremos es, uy, que todo se vea, se les vea los poros de la cara. Y pues no es realmente, ¿no? O sea... ¿O sí? ¿Esa es la búsqueda? ¿Quién sabe, no? O sea, y siento que, pues, el glitch te da esa oportunidad de decir, no lo sé, <risa> no lo sé, y eso, eso para mí es muy atractivo, ¿no? Y por eso lo sigo haciendo y por eso me sigue gustando. Sí, es, es eh, muy interesante esto que mencionan, yo creo que tiene mucho que, de, de sentido lo que dice Guillermo, y si le sumas a eso, esa dosis de nostalgia que yo creo que, inunda muchos de, los, de, de las mentes de los cineastas experimentales, jóvenes y, y no tan jóvenes, porque digo, eh, la estética del VHS sigue siendo insuperable, ¿no? Y de ahí eh, es esto que decías, o sea, definitivamente el, el glitch creo que nace ahí, cuando de ver tanto, ver veces la película ya, ya se empezaba a descomponer la imagen y... Y ahora se vuelve una cosa disfrutable, ¿no? Incluso los cineastas actuales han buscado reproducir esas, esas fallas, ¿no? Las graban con sus super cámaras, pero luego les meten un montón la mano para que tengan esa estética, ¿no? Eh, entonces es como una, un caldo de cultivo súper rico, súper eh, interesante y que, y que bueno, eh, ahorita me quedé pensando que, que, lo, que lo que decías, valía es así, definitivamente sin electrónica pues no habría esta parte, ¿no? Cosa contraria con lo, lo que les mencionaba, o sea, las, las películas en fílmico, ahí, ahí sí tú las puedes intervenir y todo, pero tiene mucho que ver con, o sea, digamos, el movimiento empezó no porque a alguien se le ocurriera, bueno, esa es mi, mi, la, la idea que yo tengo, no porque a alguien se le ocurriera descomponer las películas, porque son artefactos eh, eh, que de alguna manera... Tienen tiene cierta veneración, todos los que tenemos nuestro, nuestros archivos los tenemos como que bien cuidados, o tratamos de tenerlas en las mejores condiciones, la, el, el formato fílmico, y lo que decía Guillermo, o sea, una, un formato digital, bueno, tienes puedes guardar tu archivo en un disco duro y dejarlo ahí tal como lo, lo, lo, lo, lo, lo, digamos, la versión original, entre comillas, y después hacer una copia en 30 segundos, o lo que dure el la capacidad de tu computadora y esa de destazarla y, y masacrarla y sin, sin ningún tipo de pudor. Eh, es, es interesantísimo esta, esta, esta situación, esta comparación. Pero bueno, yo, eh, yo no sé qué piensa el maestro Bunt, tanto dinero que le estamos pagando para que yo creo, mantenga su yo Espérame, déjame terminar, déjame ah, terminar mi frase matadora, digo. Te, te, está, termina, termina. Estamos pagando muchísimo dinero para que te des una vida regaladísima y de lujos allá en el Monterrey canadiense y no, no, este, queremos escuchar. Claro, eh, este, sí, pues es que tengo ese excéntrico estilo de vida que, pues, tengo que comer, entonces, pues bueno. Tengo la mala costumbre. No, estaba escuchando, yo creo que es, es una paradoja, porque yo creo que el, el, el glitch eh, pues es muy humano. Eh, pudiera ser como, como un oxímoron, pero yo creo que ya está, estamos como lo que decía Valeria hace rato, ¿no? que hay 8K, 16K, 20 y tantos K, quién sabe cuántos K vaya... A ver, y luego lo publico como con mucha frecuencia cuando veo que sacan nuevas cámaras así 8K, bueno, es que estos están enfermos o okay? qué, o sea, esto ve mejor que el ojo humano o más allá del ojo humano. Y a mí me parece que el glitch es, es, está, es este esfuerzo también por humanizar un poco las, las nuevas tecnologías porque yo abandoné lo digital. Justamente porque me parecía demasiado clínico, demasiado limpio, demasiado... Es un fetiche, ¿no? Artificial, sí, sí, sí, absolutamente. Entonces, yo creo que eso me daba como, como una distancia enorme de, de lo que yo trabajaba o de lo que yo quería expresar. Y, y sí, absolutamente, el, el, el glitch tiene como mucho de esta... De esta como falla de esta cuestión como como como como poco eh, como como esta imperfección no que yo creo que, que que se ha perdido muchísimo con estas nuevas tecnologías de pronto nos quedamos así como congelados en, en una imagen en zoom. Y, este, ay, eh, y nos preocupa, ¿no? Nos angustia. Pues es que es como natural, ¿no? Tener como estas cuestiones que de pronto ya no podemos seguir. Y, y la verdad es que sí, sí este, concuerdo porque sí, sí noto, noto en lo inaudito, eh, un, un, o sea, como muy, muy el estilo de, de, de Valeria, lo cual me parece bien, bien interesante. Y, y, y sí creo que el glitch eh, y los, estos, los recuadros eh, eh, y además me, me, a mí en lo particular me, me gustó mucho como muy al principio de, de la pieza cuando parece como, como, como estos dibujos en tinta china como pues muy orientales, ¿no? A fin de cuentas que de pronto parece este desvanecido del, del, del, de la tinta china y me llamó mucho la atención justamente el hecho de que empiezas con, con, con blanco y negro y de pronto ya se empieza a, a, a, a hacer, col, col, a, ya empieza a aparecer el color, ¿no? Que me parece eso extraordinario y me llamó mucha atención porque pues tu trabajo tiene que ser como muy, muy colorido, ¿No? Pues muy de guerrero, ¿no? Así no los colores del estado, ¿no? Entonces, este, entonces de pronto como uno un trabajo de Valeria en blanco y negro vamos a ver, ¿no? Entonces, este, eso me, me llamó muchísimo la atención. Yo ya era, yo soy maniático del blanco y negro. Yo ya era Roma antes de que fuera mainstream. Entonces a mí me, me entusiasma enormemente el uso del blanco y negro. Platícanos un poco eso. cómo, cómo es que ¿Cuál fue como, como detrás eh, la, la, la, la decisión de empezar en blanco y negro? Porque sí, eh, Camila, Camila tiene toda la razón. Hay como, como esta estructura como que va, va haciéndose cada vez más dinámico y, y, y, y de pronto es como una sensación de, de, de trance. Platícanos un poco cómo, cómo es que cambiaste... De, de, del blanco y negro al color, ¿cuál fue como la decisión que hubo detrás? Pues creo que, como les contaba, que, al, que la pieza fue construyéndose al mismo tiempo junto con el sonido. Eh, yo, como dices, ¿no? Siempre hago cosas como de mucho color, muy, muy vibrantes, de rosa y azul y verde aquí en los ojos, ¿no? Y, y me gusta, ¿no? esa esa esa sensación, pero al mismo tiempo quería transmitir una <coughs> um, una sensación un poco más de, de um, pues de, de calma, ¿no? tranquilo, o sea, como una forma de decirle a quien está viendo esto es como de bueno, sí sí se va a destruir todo y sí ya ya valió, porque pues sí un poco es un, un un trabajo, pues sí, este, cata, de la catástrofe. Apocalíptico. ¿no? Era la palabra que buscaba. Eh, sí, un poco esa es la sensación. Y por eso el texto un poco dice eso, ¿no? El que la acompaña eh, diciendo como de, pues, un, eh, es un mundo ya de estímulos mal interpretados que ya ni sabemos qué, qué nos están diciendo y pues... Aquí estamos, ¿no? Como humanos, siendo románticos como siempre, ¿no? Y ya no hay lugar para nosotros, en realidad. Esa <risa> es como la poética, digamos, del asunto. Pero sí, al okay. principio era como una forma de... Sí, de mantener la calma, de que, de que todo estuviera en paz. Como, no sé, me, me recuerda a, a esta sensación... Um, Vi una película hace mucho tiempo que es francesa y que nunca he podido encontrar su nombre, a lo mejor algunos de ustedes la saben, pero era, era muy, muy rara, muy experimental, creo que fue lo más, lo, lo primer, la primera película experimental que vi en mi vida, si es que la puedo llamar así, No ni siquiera sé, pero pues este chico eh, lograba compasar su corazón al ritmo de la música y así lograba morirse, al final eh, así acababa. Entonces era como una forma de, de, de acompasar, ¿no? De, de, de que fuera con la música también el, el video, que no, que, que hubiera como una forma de tranquilidad enfrente de la destrucción, que hubiera una forma de decir, bueno, esto, es, esto también es bonito, ¿no? Por ejemplo, aparecen unos lirios que son así, los quiero mucho porque son de mi mamá. <risa> eh, y, yo, eh, y me involucré mucho ¿no? en fotografiarlos, en, en, en, en que salieran muy bonitos, me gustan mucho y significan mucho para mí. no Y al mismo tiempo también ellos se destruyen, ¿no? también ellos pasan a ser esta masa. ¿no? Y cuando empieza eh, pues, a aparecer el color, eh, sí era una, una, una forma de... Pues, presentar como ya la locura ¿no? y ya la destrucción total y ya ni siquiera sé si esto es blanco y negro o solo me estoy imaginando el color, ¿saben? O, o, o ya también mis cables ya están tan cruzados y tan rotos y todo tan destruido que ya ni siquiera sé si esto es color o qué está pasando, ¿no? Porque al final también vuelve a aparecer de pronto el blanco y negro y al fondo hay color y estas cosas. Mm. Esa es como la intención, ¿no? Que ya todo ya se acabó. <risa> A mí me daba la impresión de que había como una tensión muy fuerte, digamos, en dos elementos concretos, que sería la, el, lo orgánico, por ejemplo, estos lirios, flores, y lo que sería más como algo, como una materia muerta, ¿no? Como los uh -huh. edificios, el concreto, y me parecía más como si hubiera esa tensión, y que como que por momentos compitieran al, al exhibirse, al mostrarse, y que al final me pareció bastante es como un futurismo pero que incluye también la naturaleza y que puede, más uh -huh. bien no tan distópico como lo que comentas, sino me parecía más como algo positivo, <ríe> al menos en mi experiencia, ¿no? Así, de espectadora. Sí, pues como te digo, siento que hay buenas formas de interpretarlo, también por eso no me gusta como intervenir mucho en... Cómo lo ve la gente, o sea, me gusta, me gusta mucho. Me dices, porque sí. también cuando, mientras yo lo grababa, o sea, pasaron muchas cosas, porque pasaron un montón de cosas, ¿no? Porque grabé mucho, o sea, mucho de lo que está ahí, pues yo lo, lo grabé, ¿no? Y lo fui grabando, eh, pues, es de para... mi archivo, ¿no? Es que es que ahora que, eh, o sea, justo me está pasando eso. Eh, estoy pensando que uno luego no graba las cosas que uno graba, como por decir, ah, voy a grabar. Particularmente tal cosa, más bien uno lo hace como de eso se va a ver chido, ¿no? O sea, no importa si es una flor o es una, una basurita de chicle o algo, ¿no? O sea, como una especie de tipage, ¿no? De, pero, de, pero sin gente, o sea, de, de un objeto, de una situación una circunstancia y yo como que después lo aderezas y dices, ok, puede ser un sándwich o puede ser una pizza o puede entrar en un video así o puede entrar en un video así. Sí, azar. siento que es como, como tomar nota de la calle, como de, de la vida, ¿no? Tomar nota. Esas son mis uh -huh. notas, ¿no? Como ir grabando unos videillos, no sé, ajá. de periférico, ¿no? Porque yo paso mucho por ahí. ¿no? Es, es mi colección, ajá, ajá, de que, bueno, yo paso por aquí seguido, entonces, este, pues, lo grabo, ¿no? O voy, por ejemplo, en lo, lo que se ve al principio es mi viaje que hago muy seguido de, de la Ciudad de México a Cuernavaca, que pues allá viven mis papás, ¿no? Todo entonces, periférico. Y todo periférico, ¿no? Entonces, es como es como un pues son trayectos que, que yo vivo constantemente no y que y que me acompañan ¿no? todo el tiempo entonces son como formas de bueno hoy, hoy es como hacer un, un, un sketch no pero pues yo no dibujo tan bien, entonces mejor grabo un, un pedacito tomo una foto o algo así y ya me lo guardo, y ya, pues cuando hay una cuestión, ¿no?, cuando, de, de que yo quiero desarrollar una pieza y quiero decir estas cosas, pues entonces ya voy a mi archivo, ¿no?, el que tengo, ¿qué hay aquí? Eh, ah, bueno, están los lirios, están los pinos, está la carretera, está periférico, están los edificios, entonces ahí va, vas construyendo, ¿no? Y... Un poco como abrir el refri decir, a ver qué hay, ¿no?, ¿qué me voy uh -huh. a hacer hoy? Sí, ah. y, y a veces creo que pasa un poco eso que… Una graba cosas en su cotidiano que significan mucho, digamos, por vivencias personales, pero es como que tienes esa como, como un desafío, digamos, de de alguna manera darle esa expresividad a esa imagen. Porque, por ejemplo, si grabo una manita así, digamos, y no logro darle una expresividad. Eh, las personas que lo vean no van a captar tal vez eso que yo en, en, en lo personal he captado al grabarlo, ¿no? Y creo que eso sí es, es algo complejo y sí veo que varios cineastas experimentales que conozco hacen ese ejercicio bastante frecuentemente y creo que igual es como muy de nuestro tiempo, ¿no? Porque como decía Guillermo hace rato, también no hay como un miedo de que me voy a quedar sin rollo ¿no? O sea, o, o, o que ya no voy a poder grabar más, ¿no? Y creo que es también como un privilegio que tenemos. Ah, es, milagro, es, es milagroso. ¿eh? Yo por eso adoro abrazo, sí. ¿no? el, el video. O sea, el video para mí es como ese formato que, que tanto esperaba y no sabía que estaba y hasta que solo porque también era algo que les contaba en el, en, el, en el programa pasado que pues no era no no sé como conocer por ejemplo yo con, en realidad conocía esto de live cinema y el cine experimental video experimental porque conocía conocí a Guillermo y conocía conocí a Gael Jacobo a, a Guido y ellos tres tenían pues ya un proyecto muy muy bien loco Increíble, ¿no? Y sí, cuando yo llegué y lo vi y pasa y pasa hicieron lo que hacían enfrente de mí fue como de ¿qué está pasando? Porque yo no sabía esto, porque porque yo no tenía ni la más remota idea de que esto sucedía, ¿no? Y que aparte sucede desde hace añísimos, o sea, uh -huh. y, y, y, eh, y es muy es muy fue como que me destapó algo que yo misma no había logrado ver. Y cuando estuve ahí, fue como de, es que tengo que hacerlo, porque pues lo tengo que hacer, o sea, no puedo, ya no puedo seguir en esta existencia sí, Eso nos pasó hacerlo, a nosotros, ¿no? eso le pasó a Jael con los proyectores también, Exacto. o sea, como que, Micha dice, es nostalgia y así, pero yo también digo, es una curiosidad sí. también nueva, porque, bueno, no sé, ¿qué tal mis alumnos ven las teles y dicen, prof, ¿por qué tienes tantos microondas? Neta. <risa> y solo sí. unos cuantos dicen, ah, son como las teles de WandaVision inventes no qué cosa sí en la, en la arqueología no de medios pues qué representa eso que para nosotros es nostalgia no El, estos materiales para Ay, las niñas. ajá qué representa para las nuevas generaciones eh, cómo nosotros les hacemos si quieres no les puedes hacer llegar esta, esta data no eh, Uh -huh. Y, pues, eso puede generar en un futuro ya formas de hacer música, cine, medios audiovisuales, etcétera, que ahorita no podemos ya ni de broma imaginar, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, está emocionante. Sí. sí. Y yes. yes. yes. hay algo que a mí me... Ay, perdón. No, no, no, no. Adelante, adelante. Vas, vas, Camila, vas, vas. Hay, hay algo que a mí no me deja dormir por las noches ya. Es que eh, muchas veces esto del glitch creo que no, es algo que ya se se ha trasladado, creo, creo que es más que al video, es inherente a las máquinas también, porque eh, al menos aquí en La Paz, por ejemplo, mi pareja también trabaja mucho con eh, poesía, glitch, y es más ya en lo escrito, y pues sí. alguna vez que conversábamos nos preguntábamos que si es pertinente seguirle llamando glitch, que hace referencia al error, si sí es algo que más bien estamos buscando provocar, ¿no? Entonces ya no es error y es algo consciente. Entonces no sé qué opinan. Dejo eso, eso sobre la mesa. Es una controversia, yo creo es una controversia, Bien onda, porque la gente en internet, o sea, no sé, por ejemplo, yo, yo cuando empecé a hacer Glitch, me metí a un grupo que se llama el Glitch Artists Collective, en el que yo aprendí, conocí gente que ya estaba haciendo glitch, o sea, me enseñaron a hacer glitch en ese lugar, ¿no? Eh, y gente que, que súper desinteresadamente solo me dijo, ah, ¿quieres aprender? Bueno, ve... Te conectas a las 10. Yo estoy en París, pero bueno, vemos cómo, ¿no? Y, y, y me enseñan, ¿no? Y, y fue como, tuve muchísima suerte de que fuera así, pero también pues ya tiene unos años que eso sucedió. Y hoy día hay, hay una controversia bien enorme, ¿no? Porque, por ejemplo, ya existen eh, eh, plugins para After Effects para hacer glitches. Y pues eso... Eh, no sé, en un paréntesis pongamos, y eso que tiene de glitch, ¿no? Pero en el pero como dices tú, ¿no? O sea, también que tiene de glitch, que yo provoque el glitch, si ese no es un glitch natural, que es tanto la, o sea, busque, uh, si hay un hashtag ¿no? natural glitch. Bueno, pero es como ponerle <risa> o sea, sí tiene un chiste, que es que se va a ver también o sea, si se ve bien este círculo y está bien perfecto porque es un círculo pues cuando le meta, pues se va a ver también bien, aunque ya deje de ser un círculo, ¿no? Y, y eso no lo pudimos no, yo digo eso, no lo hubiéramos podido saber antes, ¿no? Hasta que tenemos tiempo de decir, ok, ya estoy harto del círculo, ¿qué sí. más? Pero pero lo que dice Camila, de que si sí es pertinente seguirle llamando, pues lo, con lo que le llamamos a las cosas. Yo tengo un tema también que no me deja dormir en las noches, Camila. <risa> ¿Qué hemos hecho? Yo, en la cuestión del arte experimental, ¿no? Eh, incluido el cine, la música, el sonido, todo. Este, a partir de fluxus, siento que no hemos avanzado mucho y, y, lo, y por ejemplo el poesía griega, este medios audiovisuales, per, video performance, todos esos son neologismos en este sentido que nos remiten de nuevo a fluxus, ¿no? En donde pasa lo que dice Val, estamos pro, tratando de provocar algo que no es sincrónico ni, ni tiene esa estructura, este relativa activista, relacionista, ¿no?, en los materiales, sino que simplemente a ver qué rayos pasa, ¿no? Y ahí seguimos, y no está mal, o sea, no tiene tanto tiempo, o sea, tiene mucho tiempo, no, no es de nuestra generación, pero realmente, Ajá. o aparentemente, sí lo es, ¿no?, Ajá. y lo sigue siendo, y hemos seguido encontrando formas nuevas de hacer fluxos, por con, con nuevos medios, yo también lo creo. Yo lo veo muchas veces así y me deja dormir y a veces no, porque digo, chale, pues, ¿qué le pasa a la vanguardia, no? En nuestros días, que realmente, ¿cuál es nuestro espíritu vanguardista? Si es que lo tenemos. Ay, pues yo creo que ahí, ahí la, la cosa es que eh, estos personajes adelantados que no solo en el cine experimental, no son en el arte experimental, en el arte en general, han dejado de existir desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, la, las... El TikTok y, y el YouTube y todas esas cosas ya nos han matado las neuronas. Entonces estamos como lentamente eh, eh, siendo letargados y, y bueno, nosotros estamos tratando de, de marcar diferencia con, con la difusión y la, la creación de cine experimental. Pero en general, o sea, tú, tú analizas el cine tradicional y son refritos de refritos y hacen el, la, la, este Batman 32 y los Vengadores no sé cuánta. O sea, son las viejas fórmulas, porque lo único que están pensando es en, en hacer dinero. ¿no? No, no hay ningún tipo de aporte de ninguna especie, ni siquiera... Bueno, a lo mejor por ahí... O no sé, ya, ya no... ya no, no, ver, no, en... pero... no, digo, por ejemplo, Star Wars fue una, un avance brutal en la, en la cuestión de los efectos especiales. ¿no? Están... Esas películas, las tres primeras son maravillosas comparadas con las tres porquerías que hicieron después. Fechas en computadora, <risa> con presupuestos... En triple o 50 veces más grandes. Pero digo, como que tampoco hay mucho que, que, que, que se esté preocupando la, la industria, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, digamos, a lo que nos atañe, pues bueno, eh, también es abrir brecha. Muchos años eh, estuvimos aleccionados a que el cine experimental no existía, que el cine experimental era para unos cuantos iniciados, era por, para una bola de locos. Eh. Entonces, Ahorita ya, afortunadamente, bueno, la gente está volteando a ver la pandemia. Yo siento que ha beneficiado muchísimo y hay muchos cineastas que se están, que se replantearon en, en su momento eh, esta cuestión de, de cómo hacer películas sin salir de su casa. Entonces, ah, oh, descubren la reapropiación, oh, y descubren, se sentaron a ver, ah, tengo un VHS, voy a ponerme a ver si, a desempolvar sus videocaseteras y descubren <risa> esa estética descubren esos viejos formatos, descubren el Super 8, entonces lo están incorporando. Ahora ya, como decía el maestro Bund, ya, es, ya es, este, se está poniendo de moda, ya está haciendo así medio... Este, la, están volteando a ver, ya no Pero tanto creo con la que nostalgia. también hay una estética que sea... ¿Cómo, perdón? No, yo sé, Espérame, Camila, o sea, ya no tanto con la nostalgia, sino con ah, esa perdón, justo... inquietud inquietud de... de, de... De, de abarcar otro, otros, otros caminos. Pero bueno, ¿qué decías, camino Perdón. Que, creo que soy también un poco más optimista con respecto a esto de las vanguardias, en el sentido de que el internet y, y la capacidad increíble que tiene de fusionar cosas todo el tiempo de una manera simultánea, o sea, en un momento estás viendo fotos de perritos y después un asesino serial, por ejemplo, y todo el tiempo se están mezclando estas cosas y, y nos saltan y nos enteramos de gente extrañísima, digamos, no sé, comunidades extrañísimas que nunca nos hubiéramos imaginado. Y eso creo que también produce eh, una estética propia del internet también y que... Y que está produciendo otras cosas a partir de los memes. Creo que los memes son muy como importantes en ese sentido y hay mucha experimentación visual y, y creo que cada vez se sofistica más, ¿no? También es como que, no sé, cada vez son más complejos. Hay cosas que yo veo que yo ya como que ya no sigo porque ya, ya me parece muy complejo y muy como denso y turbio también porque, es, porque también tiene... O sea, está cargado mucho también como del mal, ¿no? Porque el internet, como les decía, está plagado del mal. Es muy fácil ver cosas muy horrorosas y eso de la censura en las redes como que tampoco eh, filtra mucho realmente. Entonces, sí hay mucho de eso. Entonces, pienso que sí es algo que se está produciendo y que es muy importante y que hay... Estas comunidades que están, igual están trabajando el glitch y me llama la atención que muchos son changuitos y están, por lo que he visto, algunos incluso están como conviviendo con gente que tiene doctorados en filosofía y que le mete a los memes. Entonces se producen unas cosas rarísimas. No, pues, no. Todo, hace unos días estábamos hablando como de viendo unos videos que... Pues, donde está la chava bailando y encima pone un cuadro del otro dude que también está como ah, la buenísimo misma coreografía. eran unos TikToks y digamos eran como estaban cuadro un cuadro del video original y un cuadro de él que es como un, es como un chavo el, bailando así es, un, es una coreografía yeah. nada más pero, pero vamos viendo al, al, intercaladamente un cuadro de ella haciendo exactamente lo mismo y pues vemos el cuadro el siguiente cuadro de la, de la otra persona en, el, en la misma posición, ¿no? Sí. Y es como súper rápido. increíble. Es increíble. Y hay muchos. <risa> hay, y descubrimos que hay muchos y que más bien es como un new trend. <risa> <risa> pero... eh, porque en, en TikTok se maneja esto de new, new trend. trend. Tiene, sí. tiene razón, Camila, o sea, uh -huh. depende dónde, cómo lo quieras ver, ¿no? Porque lo puede uno ver desde una perspectiva muy apocalíptica, ¿no? O lo uh -huh. puedes ver desde una perspectiva más integral y no todo está perdido, ¿no? Más sí. bien, eh, volvemos un poco a lo que decía yo, de que eso em emociona en el plan de que no sabes qué va a haber en el futuro realmente y eso es, pues eso sí que es una promesa, ¿no? Eh, al futuro, ¿no? De, eh, uh -huh. Que tú no puedas imaginarte hacia dónde vamos, pues bueno, habla de que vamos, ¿no? Sí. Por otra Por otra parte, pues también lo que dice Micha sí pasa, ¿no? Y este, este, visto desde esa perspectiva, siento que estamos en una especie de resistencia, ¿no? Sí. Eh, continuamente sí, y, y no se nos puede exigir resistir y al mismo tiempo ser unos virtuosos, ¿no? Y, <risa> sí, yo, yo, yo ahora sí que ahí, ahí coincido contigo, no lo había pensado así, pero, pero es eso, es... O sea, nosotros estamos tratando de, de abrir espacio, digo el festival, ¿no? O sea, abrir espacio, generar eh, acercamiento entre gente que crea y que, y que lo consume y demás. Y pues en ese, ese es un trabajo enorme, ¿no? Ya no te queda chance. A mí, yo con lo personal, eh, de repente ya no me queda trabajo para seguir. A, yo, yo me acerqué a esto porque me divertía sentarme a editar. Y me divertía sentarme a, a hacer que, los, que, los, que, la, que las imágenes fueran al ritmo de la música. Ese es como que el estilo que me, que, que me encanta. Pero pues hace mucho que no, no me puedo sentar con toda la calma del mundo a hacerlo. Porque no, o sea, eh, yo creo que va, va un poco por ahí. Pero, pero bueno, este es un tema que... Que, que nos puede llevar horas y horas y nos queda poquito tiempo, me encantaría, perdón que los interrumpa, creo que está maravilloso que se quede aquí para que nos dé la posibilidad de platicar, de seguir platicando sobre esto en otra ocasión. Me gustaría que eh, diéramos un, un, un giro no tan de, de 180 grados, pero sí hacia otro, otro rumbo. Y es que eh, les decíamos al principio, eh, Guillermo y Valeria pues nos están preparando una sorpresa para eh, cuando podamos reunirnos acá en Teopostán en mayo y nos, yo sé que no nos quieren adelantar demasiado porque no se trata, no se trata de, de, de, de echarlo a perder la sorpresa, pero bueno ya es, es evidentemente tiene que ver con, con esto que estamos hablando pero bueno, nos encantaría que nos platicaran un poquito pues para que la gente se le, se le, se le, se le vaya antojando y pues vayan juntando sus pesitos, ¿no? para venir a, a depositar. ¿Cómo ven? Bueno, pues eh... Vaya, va a ser muy interesante eso lo comento, porque, bueno, Memo y yo hemos sido muy recelosos para trabajar juntos, Por, eh, hemos trabajado juntos de varias formas, pero nunca en este formato, ¿no? Ajá, o sea, sí, sí, o sea, de que yo ayudándole a ella a hacer algo, o ella ayudándome a mí a hacer algo, pero no juntos hagamos algo. Exacto. Ajá. Entonces... Creo que va a ser muy interesante como, como eh, pues, juntarnos para esto, además de para todo lo que nos faltamos. por pues, <risa> primera vez. Eso, o sea, yo diría, miren, por ejemplo, hemos estado ensayando canciones de que ella toca la batería y yo la guitarra y cantamos y luego hemos estado haciendo, tratando de cantar en armonía, por ejemplo, sin tocar nada, luego nos hemos puesto a ver videos... Este, o sea, hemos, es, nuestro proceso de composición es muy, una, cero ortodoxo, eh, pero pues sí, va, sí que va a tener que ver lo que sea que vayamos a hacer, porque puede que, dependiendo de cómo esté la situación, ¿no? Y, de, y, la, y los, este, las facilidades que, de, que, y posibilidades que haya, pues tal vez podemos llevar esto o aquello, o esto sí y esto no, entonces lo que sea que vaya a pasar sí que va a tener que ver, obvio, con Glitch, obvio con mucho video experimental, pero sobre todo con todo lo que venimos hablando de una invitación a través, sí, del performance, a la reflexión que estamos ahorita diciendo, ¿no? Este, sobre hacia dónde va nuestro futuro como creadores, como, este, ¿cuál es la utilidad del desarrollo tecnológico, no? Eh, lo que decía Misha, eh, claramente, por ejemplo, en la industria del cine, sí hay mucho dinero, pero ya se ve para qué se usa y para qué no se usa, ¿no? Entonces, todo esto eh, a través de un performance que nos va a invitar directa o indirectamente o oníricamente a este, una reflexión de este tipo, ¿no? A través del glitch. Viaje. Sí. <risa> Buenísimo. Oigan, pues si no, si los que nos están escuchando no se les ha antojado verlo ya, yo no sé qué más podemos hacer para que se, se empiecen desde este momento a... Eh, a preparar para escaparse de Postlan y bueno, primero préndanle su veladora a San Covid ya dijo el maestro Boom lo acaba de para que podamos reunirnos eh, a Camila pues le mandaremos una grabación porque el, el, el presupuesto del festival no nos va a, no nos va a alcanzar, ni, ni siquiera para pagarle a, a, a Valeria y a Guillermo mucho menos para traer para traer sí, por eso <ríe> Camila. Ah, hay, hay que hacer una vaquita hay que hacer una vaquita <ríe> Es importante mencionar eso. Nuestra pieza va a ser adaptada a la situación. O sea, y con lo que vaya lo que a ver, vaya. haremos magia. Es justo el espíritu del cine experimental, ¿no? Ese es justo el espíritu del cine experimental y es lo que lo, lo hace maravilloso. No quiero decir por encima de los otros cines, pero sí. <risa> Porque justo eh, eh, lo hemos hablado aquí hasta la, hasta la náusea, es una cosa maravillosa. Ya, ya hablábamos de la... Cuando ya hablaba Valeria de la democratización del cine que vino con eh, estos artilugios, con el video eh, digital. Entonces cualquiera puede hacer una película y con, con su celular, lo cual está fantástico. Entonces, bueno, esa es eh, una de las magias del de cine experimental. Y bueno, chicos, me, nos encantaría seguir platicando horas y horas con ustedes. Esto, esto, esto da para más, esto da para... Esperemos que la gente de la academia nos esté escuchando, porque estoy seguro que de aquí pueden salir usted, artículos eh, muy sesudos, pero bueno, por lo pronto le vamos a, a pedir al maestro Bund que nos dé un, una reflexión final. Eh, lo que sí maestro Bund es que o, o nos ponemos las pilas o estos chavos nos arrasan, ¿eh? están en otro nivel, o sea, hay cosas que, que, que, que ni tú ni yo ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Entonces hay que poner nuestras barbas a remojar. Bueno, yo las eso, mías, tú, tú, tus, tú los eso, capos, pocos cabellos que te quedan acá. Eso, eso, eso es, eso es justamente lo que provoca el insomnio. Que ya se me cayó el cabello. Porque hay cosas que ya vimos que no nos dejan dormir varias cosas, ¿no? Este, pues a, a, a, a mí no me deja dormir el hecho de que Ahora que decía, decía Guillermo, este, que ven los, los estudiantes, las teles y dicen, ay, qué padre, microondas. Y sí, también mi hijo tenía como dos años o algo así, vio un teléfono de, de estos de, de Discord y dice, ay, qué reloj tan chistoso. Y yo dije, ah, no, pues es que... Seguramente estos chamacos van a pensar que, que somos viejísimos, ¿no? Porque de un momento a otro la tecnología empezó a desarrollarse a pasos agigantados exactamente en el momento como de transición que nosotros conocimos. Bueno, yo ya saben que soy el más grande que llevó a Micha al kinder de la mano. Este, entonces <risas> se imaginan cuánta debo tener. Y, y entonces, pues, pues digo, me tocó ver los, los discos de vinil, el cassette, ocho tracks, y de pronto la tecnología dio un brinco tremendo, y entonces, pues bueno, yo creo que estas, estas eh, reflexiones en torno del, del, de las nuevas tecnologías y de lo apabullante que de pronto resultan interesantísimo, y Camila pone en la mesa un tema que también a mí me apasiona, que es el meme, ¿no? Los memes, yo creo que es como, como una forma extraordinaria de, de nuestro tiempo para comunicarnos en una sola imagen y, y tener todo un contexto y de pronto a mis alumnos les prendía el hecho de que les dejara de tarea háganme un meme sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O un meme sobre la política, Mexicana y entonces se, se, se ponían las pilas y eso yo creo que es como bien interesante como, como el diálogo entre las nuevas generaciones y las que ya no estamos tan nuevas pero todavía estamos dando guerra y, y, y me parece que, que sí, que es, es yo creo que es un, un tema que, que, que, que podríamos seguir hablando y, y si hay sesudas eh, investigaciones sobre sobre el meme, por ejemplo, ¿No? Yo creo que volviendo, volviendo a, a lo inaudito, eh, yo creo que yo creo que es una pieza, pues muy de nuestro tiempo, ¿No? Muy contemporánea, muy... Eh, o sea, que en 20 años vamos a poder analizar la pieza y vamos a decir, ah, bueno, pues es que tiene este contexto me, me, me, me pareció muy, muy padre cómo, cómo trabajaste como este círculo, ¿no? La mirada y regresa a este punto de partida, como esta, una estructura sin ser necesariamente una estructura narrativa convencional. Y, y, y, y pues vemos el ojo, ¿no? El ojo siempre avisó, siempre presente. Sí, de hecho, pues sí veo como varias, varios lugares que llego a reconocer del periférico y luego de pronto ya no son nada reconocibles. Yo, yo creo que sí es una cuestión como de esta, de esta locura que estamos viviendo ahora. Entonces, insisto, creo que es una pieza muy, muy, eh, muy contemporánea, insisto. Eh, y y, y pues, pues nada, pues agradecerles, Guillermo, que luego platicamos, luego charlamos de pronto, este... En, en, en mensajes y, y luego nos, nos vamos a platicar un poco y, este, y pues gracias, eh, qué bueno que, que estuviste, que te pude saludar. Valeria, pues siempre un, un gusto poder charlar contigo eh, y, y, y pues también un gusto de ver esta pieza como, como pues no una culminación, una continuación de, de un estilo personal como muy, muy reconocible, lo que lo que apuntaba Camila al principio de la charla, la, la, el, el sonido, la banda sonora me parece como también tan orgánica, tan, tan bien amalgamada. Y yo creo que es una pieza, pues, pues súper, súper interesante, de la cual también podríamos hablar un montón de cosas, porque pues sí, hay una, hay una lectura que cada quien le da. Bueno, y me y, y quede decir de... De, de, de Camila, gracias por, por, por aceptar la invitación, nuestra, nuestra hermanita más pequeña desde, desde La Paz y pues, pues muchas gracias por, por tus, tus comentarios, tus preguntas y pues esta fue una charla que, que como, como las de nada es original pues inspira bastante y pues básicamente básicamente eso no, gracias a ustedes con respecto a eso. Pues Camila, tu, tu, tu, tu pensamiento final. Eh, bueno, gracias por el espacio. Y siempre, al menos yo que trabajo bastante como solita, mis cosas es eh, muy refrescante hablar sobre los procesos de, eh, con otras personas y que tienen formas de trabajar y vivencias y eh, miradas tan distintas, ¿no? Pues sí, gracias Camila. La verdad es que no, agradecemos mucho que, que, que hayas aceptado la invitación. Yo sabía que iban a salir chispas de esta, de esta conversación y bueno, pues nos quedaron muchos temas. El, esto del sonido, por supuesto que también da como para hablar en otro, en otro, en otro pro, programa. Y sí, como dice el maestro Bond, la verdad es que hay momentos en la vida en los que uno dice ya al carajo, que se vaya al Diablo Ultra cinema me voy a dedicar a vender tacos acorazados en el mercado, me va a dejar mucho más dinero. Claro. Pero eh, suceden estas cosas, no? este tipo de conversaciones que, que sobre todo en este proceso ahorita que estamos eh, haciendo un montón de... de, de, de como, como pedigüeños aplicando para ver si ahora sí se nos hace que alguien nos apoye. Cuando empezamos los pesitos, eh, de repente dices ya al carajo. Pero bueno, suceden estas cosas mágicas, maravillosas. Por eso en nada original eh, hemos mantenido, tratado de mantenerlo vivo porque nos alimenta muchísimo. Gracias chicos, gracias Camila, gracias Valeria, eh, gracias Guillermo. No sé si se quieren despedir ya con un, con, igual con un pensamiento final. Pues nada, muchas gracias por la invitación, siempre es, me encanta platicar de mis piezas, me gusta mucho hablar de ellas, me gusta compartir y que me cuenten también como sus experiencias al verlas, esa es mi parte favorita, mm -hmm. creo que escuchar lo que ustedes tienen que decir, y las lecturas, como decíamos, que les dan, eh, para mí es lo más gratificante. Me encanta escuchar eh, eh, estas, est, eh, este tipo de, de, de interpretaciones ¿no? que le dan y, y, y vaya, eso es lo que ma mantiene la, la cosa dando, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, muchas gracias, Camila, por todos, eh, eh, por todos tus comentarios, tus preguntas. Me, me encantó que estuvieras aquí, también a Abund, siempre un placer platicar con ustedes y pues nada, espero que nos veamos en mayo y, y, y, y ahí nos vemos. <ríe> Buenísimo. Guillermo, ¿tú quieres cerrar? Eh, no, pues creo que ya lo dije, eh, sí, espérenlo en mayo, va a estar padre, ahí yo, o sea, es emocionante. Eh, sí. Valeria ya también ha visto qué pasa cuando no sabemos qué va a pasar y eso y es bueno. Es, es bueno no. <ríe> Pero... Ustedes saben que la improvisación siempre tiene sí, pues, su preparación también. Entonces, no esperen nada, tampoco nada he inventado. Vamos a hacer algo. Sí, no, el, hecho, el hecho que improvise no, no quiere decir que no lo tengan preparado con claro, la situación y, y lleve meses de, de pensar de por dónde vamos a ir improvisando. Ni, ni, bueno, bueno, pues eh, muchísimas gracias a, a, a todos los que nos acompañaron. Eh, antes de despedirme, quiero hacerles unos avisos. Recuerden, Contra Cinema, pues como ya quedó más que claro en este programa, acaba en mayo. Esperemos que podamos reunirnos acá en Tepuestán. Mientras tanto, pues bueno, tenemos además del programa semanal, es un podcast favorito, nada es original. Tenemos actividades que pues, por lo pronto se mantendrán en línea. Y la siguiente que tenemos programada es este próximo 5 de febrero, ya en la próxima semana. Eh, una conversación interesantísima, eh, como parte de nuestro, de nuestro foro académico Rizomas, que, que lo, lo transformamos en conversaciones con cineastas, igual participantes de la, de la selección oficial. Eh, en esta ocasión, eh, al mediodía, porque bueno, pues como son cineastas eh, que viven en, en Europa, pues bueno, tenemos que hacerlo un poquito más temprano para que no les agarre la madrugada. Nos acompañarán Victoria Marechal de Argentina, que es una cineasta suiza, eh, Avecindada por allá, ya estuvo con nosotros en, en el podcast. Nos acompaña también Isabel Ingol y Vivian Perelmutter de Bélgica, Félix Klee de Alemania y estará esta, esta conversación moderada por Antonio del Rivero, un eh, académico mexicano. Que bueno, pues no, no se la pierdan, esto sucederá el próximo 5 de febrero al mediodía, ¿no? Además, ya. Eh, nos frotamos las manos, así como para el performance de Guillermo y de Valeria. También vamos a tener una experimentación eh, pues, performática. No sé si Bruno, no, no, no le preguntamos si Bruno, a Bruno Varela si ya había hecho esta locura antes. Pero bueno, pues ya se está armando ahí para armar su performance que se llama Transapariencia Apariencia Estéreo Vudú. Donde está el cine hoy, que promete ser un verdadero de braille ahí a multipantallas. Ya Bruno está enloquecido preparándolo. Y nosotros pues esperamos que... Eh, bueno, nos... Bruno siempre está enloquecido, entonces... Este, <risa> pues es, sí. una mente, es una mente siempre, siempre... Pero, pero y enloquecido creativo. enloquecido para bien, ¿no? Exacto, exactamente, sí. <risa> sí, cuando, cuando yo digo que un trabajo es demencial es porque está bien padre. Ah, bueno, ok. <risa> pues bueno, entonces Bruno ya está por ahí eh, preparándose. Y tenemos otras otros actividades en el mes de febrero que igual iremos anunciando. Pues bueno, para que estén pendientes de esto que se viene, eh, que es eh, eh, la décima edición de Ultracinema, que será más larga que la cuaresma incluso. Entonces, bueno, pues <ríe> les mandamos muchos saludos a uh, los, los que nos estuvieron escuchando, los que los escucharán en la repetición. Recuerden que salimos todos los jueves y... Y pues nada, apóyenos, tenemos eh, eh, muchas actividades, denle like ahí, compartan, ojalá que algún día podamos monetizar el, este, este canal de YouTube y cuando menos ganarnos unos pesitos a, costa, a cortesía del capitalismo salvaje. Pero mientras, pues eh, pásenlo bien, que sueñen con, eh, sus, que sus sueños estén llenos de glitches y nos, <risa> nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, saludos. Bye.